Hola, hola mis curlis, buenas tardes. Bueno, os prometí, lo prometí dos deudas, dije que os enseñaría cuánto me ha crecido el pelo, vale. Para enseñároslo, he visto hacerme un peinado de los 80 ¿se acordáis de esos pelos que iba la de Billy Bueno, bueno, no sé, eh, una, de las, una de las actrices de, de esa serie que nos encantaba. Bueno, un peino de los 80. ¿Os acordáis que era como todo como cardado? Y lo, que la no lo hará y la de, la de Michael Jackson, pues más o menos. Bueno, me ha salido de aquella forma porque todavía como me ha crecido tanto el pelo. No, todavía no lo he dominado bien. Porque mira, qué largo. ¿eh? Entonces todavía no lo he dominado muy bien. Está un poco salvaje. Así que quería que vierais cuánto me ha crecido el pelo. Mira por atrás también, no sé si podéis ver. Muy, ha crecido mucho, entonces veis que está muy largo, ¿os acordáis cómo lo tenía de pequeñito? voy a poner una foto, eh, voy a hacer una foto para que veáis el antes y después de cómo lo tengo ahora, a cómo lo tenía, ahora voy a hacer una foto así, y es para, bueno, es un poco de los 80, pero sigue <risa> sí, así como la de V, ¿no? Los que crecimos viendo V, que lo llevaba la Dayana, pues así, y luego esto así, pues así más o menos para que veáis cómo me ha crecido. Y este es mi pelo ahora, ¿ves? lo puedo echar también hacia un lado, así, pero bueno, pensad hacérmelo así, así, ¿no? Para que se vea cómo ha crecido, porque quiero que veáis también, podéis apreciar cómo ha crecido este lado, que me acuerdo que tení, lo tenía muy corto. Y veis lo que os digo: que aquí lo tengo 4, 4C o 4B casi, porque mira, o sea, se queda muy, muy suelto, ¿vale? Entonces, para que veáis así lo que me ha crecido, está un poco irregular, pero la aparte apreciaréis el pelo. Ahora me voy a hacer una foto y lo voy a poner en la página web para que veáis el antes y el después de cuando lo tenía así cortito, cortito, ¿os acordáis? Ahora, como lo tengo así, ¿no? Que hago así y. <risa> y ya está, ya estoy que lleva manteca de carita Que sabes que queda el pelo como más apermazado Porque todavía está un poco monjado Pero para que vierais el pelo, ¿no? Que el pelo afro crece El pelo afro crece, si sí, se cuida, se mima Y no sé Vamos a hacernos saber si podemos hacerlos un moño Para que veáis un moño en directo A ver cómo me queda Eh veis veis que puedo hacerme un moño perfectamente vale eso que no está peinado eh, un segundo voy a coger una goma para que veis el moño que me hago. voy a poner pausa y vuelvo ya estoy aquí vale con el moño sabéis que soy de estas las mujeres que nos encanta llevar moños porque los moños son muy cómodos y antes no me podía hacer un moño que quedara bonito sabes pero ahora con esta largura vamos a ver cómo nos sale porque no nos hemos pegado apenas tampoco creemos una goma y simplemente bueno esperar un segundo pero que tiene que ser así doblada tener en cuenta que no nos hemos no hemos peinado apenas vale pero vamos a intentar hacerlo vale para que quede más o menos veis y si es, pero y, y no está peinado pero más o menos a ver a ver veis ya ya puedo llevar veis un moño entero sin que quede un pelo detrás veis eh y esto os acordáis que no podía hacerme este moño me costaba un montón. Así que ya podía dar mi propio pelo en moño. Lo cual está muy bien. Para que veáis que me ha crecido bastante el pelo. Pero me lo voy a quitar porque me suele dar como la goma está muy apretada. Me suele dar dolor de cabeza. Pero veis la largura. ¿eh? Está, mira. Y están, ya sé que nuestro pelo estringe, pero eso es para que vierais lo largo que está. Y por atrás, mira, si me hago un moño de atrás, una coleta. ¿Veis? ¿Podéis ver, no? Que está largo. O sea que ya está como puedo hacer una coleta y ya está. Y esto es todo por hoy. Ya habéis visto mi pelo como está de largo. Eh. Mira. ¿Eh? ¿Qué pensáis? Y nada, pues este es otro vídeo de Curly Manga. Este es un video de cabello para que veáis cuánto me ha crecido el pelo y lo contenta que estoy. Y lo que yo os quiero decir siempre que, a ver, eh, todo en, en esta vida hay que tener un poco de, de perseverancia. Hay que tener un poco de fuerza de voluntad y sobre todo de aquí, ¿vale? Que muchas veces queremos hacer las cosas y son difíciles o no acabamos de ver cómo sale y los, las abandonamos, no pero no hay que abandonar, hay que persistir y con el pelo este ha pasado lo mismo he tenido mis momentos en los que decía Dios mío no me crece, se me cayó un montón el pelo por una depresión que estuve en la isla tuve una depresión muy grande, se me cayó muchísimo el pelo y decía mira me lo voy a cortar y empezó otra vez pero algo me decía no no Carmen, cuídatelo, hidrátatelo, ya volverá a crecerte es verdad que aún todavía tengo aquí, ves en esta zona que se todavía, pero me está creciendo un poquito. Que ahora vamos a hablar en el próximo video de eso, de cómo cuidarte las entradas. Así que un besito. Yo os quiero un montón. Curly Mange. Ya sabes que este es un, un, un canal de belleza, moda y reflexiones, ¿ok? En el próximo video vamos a hablar de cómo cuidar nuestras entradas, ¿vale? No es un secreto, es algo que todas tenemos que saber. Un besito, hasta luego.